Así que si alguno eh, si tiene algún inconveniente con eso, puede eventualmente cambiar su nombre de usuario eh, haciendo clic en, la, en el eh, icono de participantes a, abajo. Eh, hacen clic sobre su nombre y eh, les aparece una pestañita que dice más, la apretan y dice renombrar y pueden de esa forma cambiar su nombre de, de participante. Pueden poner un seudónimo, solo su primer nombre. Si es que acaso les molesta... Eh, que, que su nombre aparezca en esta actividad. Eh, lo vamos a grabar porque así después lo vamos a poder subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar o lo puedan compartir con otros amigos o amigas o lo puedan hacer llegar a quienes no pudieran participar de esta sesión. Vamos a empezar entonces hoy día nuestra última, nuestra última presentación del seminario de webinar que se llama eh, En clave de género, cómo contribuir a una Wikipedia más paritaria. Y hoy día no solamente vamos a conversar acerca, o vamos a dar algunos tips para escribir con perspectiva de género, o en clave de género para Wikipedia, sino que también nos vamos a dar una pequeña licencia y vamos a eh, conversar y mostrarles cuáles son las diferentes actividades que como Wikimedia Chile realizamos en pos de contribuir a una Wikipedia que sea un poquito más prioritaria y que dé un espacio más justo a la participación de mujeres y también de diversidad y de ciencias sexuales o de género en enciclopedia en línea más importante de todo el mundo. Así que voy a poner inmediatamente, compartir pantalla y vamos a irnos de una vez a la presentación. Si tocarla, eso sí que por favor, me, me corroboren después si se ve bien esta presentación. Sí, se ve perfecto. Aquí, perfecto, aquí. Entonces, bueno, como les decía, estamos empezando este cuarto y último capítulo del webinar Me quedo en casa edito Wikipedia y hablaremos entonces de cómo podemos contribuir a una Wikipedia más paritaria. Bueno, lo hemos conversado durante durante este estas cuatro sesiones. Eh, Wikipedia es el quinto sitio de Internet más visitado del mundo. Está solo superado, es solo superado por cuatro sitios que son más bien relacionados, o están bien relacionados con los medios sociales, como son Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y eso lo hace ser entonces el primer sitio informativo más importante del mundo. ¿Por qué este dato es importante? Cuando hablamos de, de clave de género, o hablamos de perspectiva de género, porque al ser el sitio informativo más visitado, nos damos cuenta o nos permite eh, in, in deducir de que la información que existe en Wikipedia y la forma en que ésta está presentada es, es, está directamente relacionada a la forma en que las personas van a consumir o van a acceder a esa, esa información. Algo que está en Wikipedia va a ser visto por muchísima gente. O sea, sabemos que hay más, o menos, más de 16 millones de visitas eh, al mes en Wikipedia. Pero al mismo tiempo, lo que no está representado en Wikipedia va a ser, también va a permanecer invisible para esos eh, usuarios. Bueno, eh, Wikipedia, ya lo hemos visto, pero lo vamos a, a retomar, eh, es una plataforma colaborativa que está, que está pensada para eh, incluir la mayor cantidad de contenido y la mayor cantidad de visiones acerca de los diferentes hechos que han sucedido en nuestra historia y se construye eh, enciclopédicamente y tenemos espacio para biografías y hechos históricos y procesos políticos y eventos de la actualidad y personajes incluso de la cultura popular, como lo vimos en el, en el seminario o la sesión anterior. Eh, y hay algo bien interesante también, y eso se reproduce un poco en esta imagen que a nosotros nos gusta mucho mostrar desde cuando hacemos actividades como Wikimedia, que si bien... Wikipedia, la particularidad que tiene Wikime, Wikipedia como plataforma es que puede participar gente de todas partes, no hay una, una o sea, no hay una, ¿cómo se podría decir?, una imposibilidad o una característica única que tengan que cumplir los wikipedistas para poder contribuir. Eh, lo importante es simplemente querer, que, tener las ganas y poder participar y tener conexión a Internet para poder hacerlo. Vemos que el contenido que aparece en Wikipedia tiende a reflejar o venir desde los mismos lugares desde donde se produce históricamente el contenido. ¿A qué me refiero con esto? En esta imagen que estamos viendo en este momento, hay como varias lucecitas, no sé, bueno, va a depender un poco de la claridad del monitor que ustedes tengan con el que estén viendo esta presentación, pero tenemos un mapa del mundo y eh, hay varias como lucecitas que representan el contenido georreferenciado. Es decir, donde hay esa lucecita significa que hay eh, contenido que está relacionado a un punto geográfico. Y vemos que el continente europeo, sobre todo Europa Central, está súper, súper iluminado, es decir, hay mucho contenido relacionado a ese territorio. Mientras tanto, hay otras partes del mundo donde ese contenido, o sea, donde ese eh, territorio está súper oscuro, lo que significaría una menor cantidad de contenido relacionado a esos espacios geográficos. Y si nos vamos al caso de América del Sur, por ejemplo, vemos que hay como varias lucecitas en los que son los bordes coincidentemente también ahí están las ciudades más desarrolladas, mayor conectividad en general, tanto internet, pero también a la luz eléctrica, que sabemos que es un problema concreto, en muchas regiones del mundo donde, no, donde todavía no hay conexión eh, a la red de manera ni estable, ni, ni, ni amplia en ese territorio. Y hay otros, hay otros territorios que pareciera que están como súper, súper, súper, súper eh, claros, y, eh, Europa, Estados Unidos, un poco también como de del lado de Asia eh, Este, que sería como Japón y algunas, secciones, algunas partes como de, del sudeste asiático, pero muy poco. Entonces nos demuestra eso, que el contenido que está en Wikipedia y en Internet en general representa y eh, está hecho normalmente por un poco las mismas personas que siempre han eh, generado y construido contenido. Y esas brechas... Eh, esas flechas de contenido también están presentes en el, cuando hablamos de contenido de género, es decir, o con perspectiva de género. Si nos metemos a revisar Wikipedia, nos damos cuenta que eh, hay poco material, hay poco contenido, hay pocas biografías que hablen de mujeres, la mayoría de las biografías que existen en Wikipedia hablan solo de hombres, y si bien eh, sabemos que por razones históricas, y por razones políticas, y por razones sociales, eh, hay Menos quizás mujeres que han contribuido, ni siquiera que haya menos, pero hay menor visibilidad de mujeres que hayan contribuido a cosas importantes de, de nuestra historia. Existen o han existido históricamente mujeres que sí han ido contribuyendo, que sí han hecho aporte en diferentes, en diferentes ámbitos, sobre todo en, los, en el último ciclo, el último siglo, y pareciera que esas mujeres todavía permanecen invisibilizadas en proyectos tan importantes como Wikipedia. ¿Cómo podemos... Eh, ¿Cómo podemos resumir o, o cómo podemos pasar a cifras esa diferencia de contenido y de participación que hay? Bueno, vemos que solo el 16% de las biografías que existen en Wikipedia el día de hoy corresponden a mujeres. Si lo llevamos al caso chileno, veíamos otra vez que, eh, que estuvimos haciendo ese ejercicio de contabilizar más o menos cuántas biografías de chilenas, de chilenas existían en Wikipedia, o sea, perdón, de chilenos y chilenas existen en Wikipedia, y nos dimos cuenta que solo... El 17% de esas biografías de chilenos que existen en Wikipedia eran de mujeres. Nosotros creemos que la historia de Chile ha estado construida por más que solo ese 17%. En Wikipedia en español no es mucho mejor, eh, si lo vemos como a nivel un poco más amplio. Solo el 20% del contenido está relacionado con la visibilización de las mujeres. Pero eso se explicaría un poco también porque de solo cada 10 editores, una es mujer. Eh, ¿Y qué nos da eso como resultado? ¿Cuál es el resultado de esa situación? Es que bueno, las mujeres están menos presentes en Wikipedia, y no solamente están menos presentes, sino que pareciera que están mucho más relegadas a un solo tipo de representación. La mayoría de las biografías de mujeres eh, que existen en Wikipedia son aquellas que ejercen oficios o profesiones como modelos, presentadores de televisión, cantantes, eh, en fin, profesiones más relacionadas como los espectáculos. Y no hay nada malo con que esas mujeres tengan biografías en Wikipedia, pero sabemos que hay muchas otras mujeres haciendo otras cosas, otros roles, y pareciera que ellas no están tan visibilizadas en la enciclopedia. Y además, cuando eh, agarramos ese número de mujeres presentes en Wikipedia, y sacamos un poco ya todas las que, hacen, eh, las que cumplen roles en el ámbito de las comunicaciones o del espectáculo, si se quiere, y vemos a las otras mujeres, nos damos cuenta que también hay una gran, gran cantidad que está... Eh, representada o mencionada en relación a los hombres de su vida. La mujer de, la, esposa, la, la, la compañera de, la mamá de, la hija de, y poco se habla de los logros personales o propios que podrían haber tenido esas mujeres más, com, más complicado todavía, muchas de esas biografías ni siquiera eh, están, estarían escritas en, en un lenguaje, en una forma de presentación que, pudiese, que, que pusiese realmente en valor el rol o eh, el trabajo de esas mujeres, sino que, como les digo, más bien en, re, en, en relación a sus pares varones o a otros hombres importantes de su vida y no destacando eh, los logros de, de su propia carrera, de su propia trayectoria. Bueno, ¿cómo se explica este fenómeno? Esta brecha digital, que, eh, brecha digital de género que... Sabemos que existe fuertemente en Internet y que se sigue replicando en proyectos como Wikipedia. Wikipedia es un proyecto que está escrito por muchas personas y eso es algo muy interesante y muy valioso. Pero esas personas también vienen con sus propios sesgos y reproducen a veces también los sesgos que están presentes en nuestra sociedad. ¿no? Wikipedia, no, porque sea colaborativa o sea sin fines de lucro o, o crea en, en, en ideales que son súper interesantes y súper bonitos y que nosotros vamos a defender siempre, no es perfecta esta hecha de personas, y las personas también a veces reproducen sus propias sus eh, maneras culturales de ver las cosas. Esa brecha digital de género se explica eh, por muchas razones, una de las, una de las, no sé si son las principales, pero una de las razones que nosotros hemos ido identificando en esto, es que hay una relación ter, histórica o, o más o menos como tradicional entre eh, Compleja, problemática entre las mujeres de la tecnología. Las mujeres a veces encuentran barreras eh, para apropiarse de la cultura tecnológica. Ten, tenemos, por ejemplo, menor acceso a equipos y conexión. A ver, en general las personas en muchos lugares del mundo, y eso se ha evidenciado también en este contexto de virtualidad obligatoria en el que estamos, que hay poco acceso a la conexión a internet, por ejemplo. Hay poco acceso a los equipos de tecnológicos. No es cierto que todos los chilenos, en el caso nuestro, estemos conectados a internet. Hay familias que no tienen acceso a internet. Hay barrios completos y, y localidades completas donde el acceso a internet, si es que existe, es todavía muy acotado. Eh, y hay familias, quizás, que sí se consideran conectadas a internet, pero tienen un solo equipo en la casa. Y ese equipo hay que repartirlo entre varias personas. Y cuando empieza a repartirlo entre varias personas vemos eh, o evidenciamos que las mujeres de la casa, la madre y las hermanas quizás ocupan el último eslabón de la cadena, primero está quizás el padre, el proveedor de la familia que ocupa, eh, que puede ocupar el computador para hacer labores relacionadas con su trabajo, eh, Luego está quizás el hermano que ocupa el computador, ocupa la conexión a internet para asistir a la universidad, y así y vemos que las mujeres van quedando un poco como al final del uso de una hora de internet, así como ya métete a hacer algo súper corto porque tu hermano está esperando porque necesita hablar con tal, necesita hacer, hacer tal, tal cosa. Eh, eso también estar, eso estaría vinculado también con el hecho de que eh, las mujeres no nos sentimos tan cercanas de repente a la tecnología, eh, si tenemos algún problema tecnológico en la casa, pues decimos, no, mejor que lo arregle tal persona, mejor, no, mejor llamo a mi amigo, mejor llamo a mi pareja, mejor llamo a mi pololo, mejor llamo a mi hermana que lo arregle, yo no entiendo mucho de eso. Eh, pero también lo cierto es que hemos estado históricamente relegadas a un espacio de, a veces de doble jornada, y poco tiempo nos queda para eh, experimentar con hobbies relacionados a la tecnología. Cuando uno trabaja, cuida hijos, eh, lava platos y, y, y plancha camisas, eh, si es que te queda algo de tiempo libre, es poco probable que lo utilices, que una mujer lo utilice para, para desarrollar eh, una, un interés o hobbies relacionados con la tecnología. Eh, bueno, también esta, esta brecha, como les decía antes, se relaciona o se expresa también en el, en el caso de Wikipedia, con que eh, hay, men, hay menos mujeres participando en tecnología hay menos mujeres produciendo contenido para internet, eh, hay menos cantidad de contenido en general sobre las mujeres en internet, normalmente. Eh, en el caso de Wikipedia, además, ese contenido que existe poco o que, está, o que tiene una perspectiva de presentación súper como limitada o, o, o contenida en ciertas, eh, ciertas áreas de, de, de la representación, ciertos rubros, también se, se, se, se, se vincula también, o se um, evidencia, eh, la falta de categorías femeninas que existen en Wikipedia. Eh, no existen, por ejemplo, las categorías de científicas chilenas. Existe la categoría de científicos chilenos, y ahí caben hombres y mujeres. No hay una, eh, hay una discusión amplia entre los wikipedistas si acaso es necesario crear la categoría de científicas mujeres para evidenciar solo a las mujeres que se dedican a la ciencia. Esa es como una, una discusión que se ha ido dando entre, entre editores desde hace tiempo. Y también un poco, en el ámbito un poquito más triste, eh, persisten también algunas prácticas de violencia machista o de acoso machista, incluso en algunas comunidades de Wikipedia. Hay discriminación, hay acoso ciber, eh, cibernético, nosotros hemos sabido, por suerte nuestro capítulo en Chile eso no nos ha sucedido, pero hemos sabido de otros capítulos de la región, de otros Wikipedia, wikimedistas de la región, que al querer organizar actividades de, por ejemplo, como estos webinars solo para mujeres, ha habido mucha... Mucha eh, resistencia de parte de la comunidad, discriminación, eh, críticas con respecto a las usuarias que quieren aprender en espacios solo de mujeres, en fin. Entonces, también hay, se reproducen en esos espacios que, a pesar de que nosotros consideramos súper interesante la comunidad wikipedista, se han a veces reproducido malas prácticas de las que no nos sentimos muy orgullosos. Eh, bueno, ¿cómo enfrentamos entonces esta brecha digital de género en Wikipedia? Eh, bueno, tratamos de, de partir de formarnos en habilidades digitales, o sea, de poder hacer esta estas instancias de capacitación para incorporar más mujeres a la edición de Wikipedia, para diversificar también las fuentes de conocimiento. Lo veíamos en, primer, en la primera sesión, y también en la sesión de este lunes. Las fuentes son súper importantes para Wikipedia. El contenido que se sube a Wikipedia tiene que estar respaldado en diferentes referencias y en fuentes secundarias válidas. ¿Y eh, cómo lo hacemos cuando queremos escribir sobre una mujer que tiene poca aparición en la prensa. Eh, porque sabemos también de que la prensa reproduce lo que le parece más interesante, por así decirlo. Y a veces las mujeres no, no, no son tan... No, no las llaman tanto para ser como expertas, no las entrevistan tanto quizás en versus sus pares varones. Entonces también ahí es importante eh, hacer el ejercicio de buscar, rebuscar quizás en otras fuentes para encontrar la información que nos permita crear y mejorar artículos en Wikipedia relacionados con mujeres y con diversidades de género. Eh, también nos interesa, una de las cosas que trabajamos es tratar de hacer actividades para ampliar el contenido de biografía sobre mujeres, y bueno, como estamos haciendo esta actividad, trabajar con perspectiva de género para poder escribir eh, mejores artículos. Bueno, esa, esa, esa es la, la situación, el estado del arte, por así decirlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como Wikimedia Chile? ¿Y qué es lo que se hace en otras, eh, otros capítulos de la región para trabajar este tema? Hay varias iniciativas mundiales y regionales para reducir esta brecha de género, tanto en la, en la cantidad de contenido que existe en Wikipedia, pero también en la, para formar nuevas usuarias que participen de, de la creación de este contenido. Eh, ¿A qué nos referimos con estas actividades? Bueno, editatones, eh, o editatonas, como las llaman por ejemplo en México, que son actividades donde creamos, eh, actividades masivas y simultáneas donde creamos contenidos como una maratón de edición, alianzas con instituciones, cursos, capacitaciones, jornadas de edición, concursos también con perspectiva de género o sobre temas relacionados con, con mujeres, y hemos trabajado este tema desde diferentes ámbitos, desde diferentes disciplinas, desde la ciencia, las artes, la arquitectura, la historia, el deporte y otros más. Algunas iniciativas mundiales interesantes, se las voy a ir mencionando rápido, pero es más que nada para que ustedes sepan bueno, qué es lo que hacemos, porque ya tenemos un diagnóstico que a lo mejor no nos pone muy contentos, pero no nos hemos quedado en eso, sino que hemos tratado de hacer actividades para, para reducir estas brechas. Hay una actividad que se llama Wikigap, que la hemos hecho desde 2018 con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, esta, esta en realidad es una actividad mundial, se hace en varios países, eh, para crear contenido sobre mujeres en Wikipedia, eh, también actividades que se han hecho con las Naciones Unidas o con UNESCO, eh, grupos de usuarios de Wikipedia eh, que buscan identificar contenido en falta eh, y capacitar nuevas usuarias para subir ese contenido. También hay, hay iniciativas en la Wikipedia en inglés como Women in Red, también está la Wikipedia en francés, Les sans Page, que son otras otra iniciativas para identificar qué contenido o qué mujeres estarían faltantes en Wikipedia y cómo podemos... Eh, eh, modificar esa situación, y lo que les mencionaba, la actividad o la iniciativa editatona que la creó Wikimedia México en el año 2015, y que busca empoderar a las mujeres a través de la tecnología, identificando temáticas eh, donde faltarían mujeres, o temas a los que faltarían mujeres en Wikipedia, eh, formar a usuarias en el uso de Wikipedia y, y hacer estas eh, grandes editatones solo con mujeres, son voluntarias mujeres, y editoras mujeres, para crear este contenido. Bueno, también hay otras actividades de la región, como las que realiza Wikimedia Argentina, han hecho varias editatones, campañas, por ejemplo, sobre el fútbol femenino, porque se dieron cuenta que si habían, por ejemplo, 3.000 biografías, o no sé, estoy eh, exagerando, quizás 2.000 biografías de futbolistas argentinos, habían solo 150 biografías de mujeres futbolistas, siendo que la selección de fútbol argentina eh, es bastante importante. Eh, también ellas hacen un concurso todos los años de edición de Wikipedia, que se llama La mujer que nunca conociste, para motivar que eh, se, mejoren, y se creen y se mejoren artículos eh, vinculados a mujeres notables de la historia argentina, cuyos artículos o no existen a la fecha o están muy muy poco desarrollados en la enciclopedia. Eh, han trabajado también con Mujeres y Ciencia y han hecho ta talleres como el que están, o charlas como las que estamos haciendo hoy día para medios de comunicación, estudiantes y periodistas y organizaciones de la sociedad civil para abordar información con perspectiva de género. Eh, bueno, en el caso chileno, como les decía al comienzo, eh, no es mucho mejor el escenario de todas las biografías de chilenos o gente nacida en Chile, en Wikipedia, solo el 17,1 son de mujeres. Y esa tampoco es la pregunta que yo les ponía al principio, o sea, ¿la historia de Chile o, o la sociedad chilena está construida solo por, un, solo por ese 17,1% de mujeres o son más las que podrían eventualmente estar en la enciclopedia y hasta el día de hoy no lo, ha, no lo hacen?, o, o sus artículos son demasiado pequeños, o no sé, o tienen fallas, o, o están escritos de una forma que no es capaz de mostrar la verdadera relevancia de esos personajes. Nosotros como Wikimedia Chile tratamos de cuestionar esta relación y equilibrar esa balanza, haciendo actividades de formación de usuarios y de usuarios en este tema, pero también eh, subiendo contenido. Y contenido diverso, pueden ser no solamente biografías sino que también campañas fotográficas, les voy a mostrar algunos ejemplos acá adelante, tenemos el programa Brecha, en general, este programa nos dedicamos a hacer este tipo de actividades eh, en alianzas con otras instituciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho eh, editatones eh, o editatonas, por ejemplo, una en 2017 para el Día Internacional de la Mujer que se hizo con la Biblioteca de Santiago. Eh, hemos participado ya por dos años consecutivos eh, en Wikigap de, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia a través de la Embajada de Suecia en Chile también se hizo una actividad que se eh, con el Museo de Bellas Artes para hacer biografías de mujeres artistas artistas chilenas en Wikipedia también hicimos nuestra primera editatón de mujeres y ciencia y tecnología con la Universidad de Hurtado la red de investigadoras chilenas y la Universidad de Concepción eh, que fueron actividades súper interesantes también hemos hecho jornadas eh, particulares de edición con equipos más eh, expertos, por así decirlo, o equipos más específicos. Por ejemplo, eh, hicimos una jornada, tenemos también un convenio de colaboración con la organización eh, OTD, organizando transdiversidades, eh, para poder crear, por ejemplo, el artículo sobre la ley de identidad de género, eh, que no existía en, en Wikipedia, la ley de identidad de género, el caso chileno, también tuvimos una jornada de edición con expertas de género en la CEPAL, que participaron de la Conferencia Regional para la Mujer, para la mujer Latinoamericana, y creamos el artículo de la historia de la conferencia, que no existía tampoco en Wikipedia. Nosotros hemos, hemos también lanzado nuestros propios concursos de edición, hicimos en 2018 el mes, de, el mes de Mistral, para motivar la creación de artículos relacionados a la vida y obra de Gabriela Mistral, que si uno la comparaba, por ejemplo, con Pablo Neruda, eh, habían un montón, un montón de artículos relacionados con Pablo Neruda, con su vida, con su obra, con su fundación, con sus todos sus libros referenciados, eh, versus la, la información que había en Wikipedia sobre Gabriela Mistral, que era bastante más acotada, siendo que ella ganó el Nobel primero que él. Entonces, bueno, ¿qué pasaba ahí? También hemos par participamos de la, de la actividad argentina, la científica que nunca conociste, proponiendo nombres de científicas chilenas que creíamos que debían estar en Wikipedia, eh, vinculándonos también con los centros de investigación donde ellas trabajan para conseguir información, para aportar a la enciclopedia. Y también creamos eh, y armamos un concurso de edición que se lanzó en marzo, en el marco del Marzo Feminista de, 2000, de este año, de 2020, que se llamó que sería de nosotras sin ellas? Un concurso para escribir y mejorar artículos sobre mujeres relevantes para la lucha feminista eh, durante el siglo XX, eh, que muchas de ellas ni siquiera tenían artículos en Wikipedia. Y también hemos hecho, por ejemplo, algunas eh, campañas fotográficas, eh, por ejemplo, a todas las personas que participaron de la marcha del 8 de marzo, las invitamos a subir sus imágenes, este año recuperamos 113 imágenes de las diferentes marchas que se, se marcha y manifestaciones políticas que se, se desarrollaron a lo largo de Chile, para tener esos registros también. Bueno, ¿por qué hacemos esto <ríe> finalmente? ¿Cómo...? Eh, ¿Por qué nos interesa trabajar este tema sobre la visibilidad e incluir eh, la edición con perspectiva o con, o con clave de género en Wikipedia? Bueno, principalmente para visibilizar, porque, es porque creemos que este contenido es importante que esté en Wikipedia, creemos también que hay un tema como de justicia, de que eh, temáticas relacionadas con las mujeres y las diversidades de género eh, y mujeres importantes para la historia de Chile estén presentes en la enciclopedia, también porque creemos que en ese trabajo, en la formación de, de nuevas editoras, hay un empoderamiento también, hay, hay una transferencia de, de competencia que, que puede ser súper eh, importante, decidora para muchos usuarios, sobre todo cuando son usuarios jóvenes. Porque creemos también que es importante que al estar en Wikipedia, estas mujeres puedan eh, transformarse en nuevas referentes para las nuevas generaciones. Eh, sabemos que los jóvenes buscan principalmente muchas de las cosas que les interesan en Wikipedia. Es normalmente el primer eh, elemento que aparece en un buscador cuando uno eh, busca cualquier cosa en Internet. Por lo tanto, si esas mujeres están, o so, esas temáticas están presentes en Wikipedia, se van a transformar en nuevas eh, perspectivas para esas generaciones. Porque nos interesa también transformar la relación con la tecnología que, tienen, que han tenido las mujeres históricamente, como les decía, que es una relación un poco compleja porque queremos construir conocimiento y también porque queremos transformar Internet. ¿sí? Internet esté, eh, sea efectivamente un poco más paritario y eh, nos comprometemos con, con esa causa. Bueno, entonces finalmente, ¿cómo incluimos la perspectiva de género en las ediciones Wikipedia? Bueno, a ver, aquí les voy a hablar sobre algunos tips chiquititos. Eh, probablemente los vamos a discutir un poco más con Carlos cuando también ustedes, si es que tienen preguntas al respecto, los podamos quizás armar un pequeño, una pequeña conversación. Estas son solamente algunas ideas que pueden ser interesantes. Eh, bueno, primero que nada, el título y el encabezado del artículo. Es importante nombrar a la mujer por su nombre y apellido más conocido. Cuando, me voy a detener acá un segundo, eh, lo veíamos en la sesión anterior, de cómo escribíamos para Wikipedia, era súper importante que eh, nosotros en el, primer, en el primer párrafo, en el encabezado, por así decirlo, de un artículo de Wikipedia, pusiéramos lo más importante acerca del tema del evento, del hecho al que estábamos hablando, de la persona a la que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, en ese primer encabezado, ese primer eh, párrafo el, con el que escribimos un artículo Wikipedia, tenemos que nombrar a la persona por su nombre y apellido. Tratar de evitar, bueno, en, en el caso chileno no se utiliza, pero sabemos que en otras partes de América Latina, y para qué decir de Europa, sí se usa que la mujer cambie a veces su nombre, su apellido al casarse o aparejarse Entonces tratamos de evitar eso, si es que su, eh, si es que su actividad profesional esta persona ha sido conocida más por su nombre de soltera que es su nombre de casada. Bueno, evitar definir a las mujeres en relación a los hombres. Yo les mencionaba que hay muchos artículos de mujeres en Wikipedia eh, que están escritos, eh, o que mencionan como lo más relevante o la, o la describen en relación a los hombres que están, eh, que están vinculados a su vida. Eh, aquí nos recomiendan, eh, bueno, además todas estas recomendaciones... Eh, las hemos ido aprendiendo también de otros capítulos que han estado trabajando este tema hace mucho, mucho antes que nosotros, como Wikimedia Argentina, eh, que todas las, las relaciones, por ejemplo, si una mujer es casada o es hija de, debiera aparecer en la zona de biografía, o sea, más abajo en el artículo, y no en, la part, en este primer párrafo como descriptivo. En la introducción se debe describir las contribuciones, las actividades, los logros profesionales, qué es lo que hace que esta persona sea relevante, evitando hacer mención al género o al estado civil del personaje. ¿Ya? Eso, si fue casada con otra persona importante, si fue hija de otro hombre, de otra mujer importante, todo ese tipo de, de información complementaria debiera estar en la zona de biografía, o en la zona eh, primeros años, o vida personal, pero no en este primer párrafo. Las formas de redacción también son súper importantes, tratar de evitar el uso del término mujer de, esposa de, hija de, y mejor introducir conceptos como esposo y esposa, compañera y compañero, por ejemplo, para tratar de eh, separar a las mujeres de, de, del hombre que las acompaña. Eh, podemos de, decir, esto es un ejemplo bastante concreto, la mujer está casada con, en vez de usar el término mujer de, que sabemos que está quedando como un poquito obsoleto también en nuestro lenguaje, a pesar de que muchas veces en Chile lo seguimos utilizando. Eh, también una, otra recomendación es tratar de evitar el término femenino si no es necesario. O sea, por ejemplo, podemos decir simplemente, eh, no sé, eh, Isabel Allende es una escritora chilena, y no tenemos para qué decir es una mujer escritora, o es una mujer arquitecta, simplemente podemos decir fue una arquitecta chilena. El, el término arquitecta, el término escritora, el término presidenta, ya, es, ya está feminizado por sí, no, no, no es necesario caer en, las, en esa redundancia. Y tratar también, a lo que nos cuesta a veces, eh, us, tratar de evitar usar diminutivos para eh, referirnos a, una, a la biografía o para escribir la biografía de una mujer. Tratemos de hacer lo mismo que haríamos con un personaje masculino. Si, si, si nos referimos a los personajes masculinos por su apellido, hagámoslo de la misma forma que con las mujeres, no, no tengamos. Pudor a decir simplemente a, a llamarla por su apellido, eh, como lo haríamos con cualquier otra, con cualquier otro, otro, otro biografiado. Y bueno, lo vimos en la tercera sesión, eh, no, perdón, la segunda sesión de lo importante que eran los recursos visuales al momento de, de escribir para Wikipedia. Eh, entonces, tratemos de ocuparlos también en las, en las biografías de mujeres, pero ocupémoslos, ojalá de la mejor manera, y tratemos de evitar imágenes. Eh, que, donde aparezcan con otras personas que puedan eventualmente eh, hacerle un poco de sombra, o, o no, o claro, o, competirle a la imagen de la, de, de la mujer a la, que, a la que nos estamos refiriendo en Wikipedia. Vimos en la segunda sesión que era posible, si teníamos por ejemplo una foto grupal, era posible descargar esa imagen, porque todas las imágenes que se ocupan de los artículos de Wikipedia son libres, Podrí, podíamos descargar esa imagen, recortar, si es que estaba en buena calidad, Recortar la imagen del personaje, en este caso de una mujer, y podríamos volver a subirla y ocuparla dentro de un nuevo artículo. Siempre que estemos explicitando de dónde salió la imagen, eh, de dónde se les recorte, de la imagen original. Podríamos hacer eventualmente eso, no, les comento nuevamente, importante la calidad, si es una foto donde se ve muy pixelada, entonces quizás no nos, no nos conviene pero que tratemos de que las imágenes o el contenido visual que subamos a Wikipedia represente la singularidad de la mujer, y que no añadan información extra si no es realmente relevante para poner en valor eh, su, su trayectoria. Bueno, eh, algunas cosas que, que es importante como tener en mente, no solamente cuando queremos escribir un artículo sobre una mujer en Wikipedia, o sobre temas relacionados con las diversidades de género en Wikipedia, sino que en general cuando queremos hacer actividades, crear contenido, eh, trabajar todas estas cosas que yo les comenté en un principio, que, que hacemos como Wikimedia Chile, y a las que, entre paréntesis, están todos súper bienvenidos, eh, invitados e invitadas a, a acompañarnos. Bueno, de partida tenemos estas limitaciones prácticas. Cuando queremos hacer un artículo de una mujer, muchas veces nos cuesta encontrar información, nos cuesta encontrar referencias, entonces, eh, ¿cómo podemos...? hacerle la pelea a esas limitaciones prácticas. Cuando tenemos una falta de fuentes, falta de referencia, no, hay, hay falta de información, entonces quizás lo que tenemos que hacer es investigar, es tratar de buscar otras fuentes secundarias pero no tan comunes, quizás no busquemos todo en la prensa, vamos, tratemos de hacer el ejercicio de, cuando podamos de nuevo, ir a una biblioteca, buscar en algún archivo, eh, involucrarnos quizás en, en encontrar contenido que podamos poner en valor acerca de estas mujeres un poco invisibilizadas. Eh, también es importante que en esta actividad busquemos cómo responder al criterio de relevancia lo veíamos en la sesión anterior el criterio de relevancia es súper importante para Wikipedia lo que yo escriba y suba a Wikipedia tiene que ser importante para la comunidad extendida pero esa importancia, esa relevancia tengo que ser capaz de comunicarla que tengo que tratar de identificar qué es lo más importante a este personaje, ser clara, claro y clara en la forma de expresarlo, comunicarlo si no lo sé si, sé, si no, no tengo muy, muy no, no, no me queda tan claro cómo poder hacerlo, es súper importante que podamos trabajar con gente que sí sabe al respecto, si, si hay historiadoras o historiadores que se dedican a investigar eh, la historia, haga la redundancia, de mujeres eh, destacadas en la astronomía, por ejemplo, a principios del siglo XX, que sabemos que hubo chilenas, haciendo chilenas y extranjeras en Chile haciendo astronomía en 1910, eh, y tratemos de involucrar a esa comunidad de expertos también para que nos digan, mira, busquemos por aquí, busquemos por acá, aquí tenemos información, con esto podemos construir un buen artículo, con esto podemos construir eh, mejorar el artículo que ya existe. Y finalmente, bueno, también es interesante que podamos identificar nuevos temas, nuevos personajes, nuevos editores que quieran participar de Wikipedia. A nosotros como Wikimedia Chile nos interesa romper esas barreras tecnológicas eh, y hacer instancias de transferencia de competencias. No, no sacamos nada con entusiasmarlos y como, sí, hagamos esto, pero si hay alguien que no sabe editar en Wikipedia, que no pueda resolver sus dudas, y por eso eh, hacemos estas, eh, hemos, nos hemos comprometido con hacer también estos seminarios, estos ciclos, nuestros clubes de edición que van marte por medio también, para poder resolver las dudas que eventualmente ustedes tengan con respecto a cómo hacer un mejor artículo qué información puedo subir a Wikipedia, cómo lo puedo hacer de la mejor manera, y finalmente cómo puedo participar en esta, en esta rueda de creación de contenido libre y colaborativo. Así que la invitación que nosotros les hacemos principalmente es a sumarse, esto ya es no solamente un cierre como de la presentación, sino que también un cierre como del webinar completo, de que, se, de que ojalá eh, lo que hemos visto en estas cuatro sesiones, no solamente les haya respondido dudas prácticas que tenían, sino que ojalá también los entusiasme y les entusiasme, a, a ser wikipedista de diferentes maneras, como les resulte más cómodo, pero ojalá también a que podamos, no sé, contactarnos de alguna forma, hacer actividades en conjunto. Eh, los escuchamos, les, las escuchamos por si tienen quizás ideas de cosas entretenidas que podríamos hacer en conjunto. Nosotros, muy felices de recibir esas ideas, así que pueden ahí escribirnos a contacto arroba Creo que hay algunos comentarios, eh, Carla, ¿sí? Sí, hay, o sea, hay unos comentarios por acá. Sí. De, de Rosario, sí. eh, no sé si Rosario querrá como expresar eh, bien la, la pregunta, porque se refiere al, a la desambiguación de para de, de diferenciar los posibles homónimos para integrar las diferentes formas de nombre. Como, si es que ese trabajo lo hacen los editores de Wikipedia, o hay alguien que cubra los datos y depuran los datos. Es que no, no, no entendí muy bien la pregunta, si a lo mejor, claro, sería bueno que a lo mejor Rosario nos pudiera explicar un poco más eh, cuál es su consulta, ¿sí? Sí, puede... Sí, obvio. ¿Te... ¿Dónde estás? Acá. Ahí te vamos a dar la palabra. Hola, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Hola. Hola. Hola. Mira, me refiero al tema de los nombres de las personas, porque yeah. dicho así, pareciera más o menos sencillo. Yo trabajo temas de bibliometría y particularmente todo el tema que tiene que ver eh, con, la, con los nombres y la generación de citas en el ámbito académico. Entonces, pareciera bien sencillo cuando uno dice el nombre de un autor, pero a veces nosotros nos hemos encontrado que un mismo autor puede tener cinco, seis, siete formas distintas en la manera en que escriben, ¿no? O sea, puede ser que... Y de verdad, hay, hay autores, igual bueno, en el, el caso en México, justamente yo soy de México, una autora eh, que era argentina, creo, chilena, no, no recuerdo, Larisa Lomnitz, que siempre se puso Lomnitz porque hacía apallaba el marido, luego se divorció, y entonces empezó a llamar Adler, entonces al rato ya era su... Es, eh, juntar esos esas dos perfiles, a eso se le llama nombres de autor, y juntar esos dos perfiles es un dolor de cabeza. Cuando nosotros en el trabajo de bibliometría tenemos que hacer eso, lo que hacemos es identificar los distintos nombres que tiene una persona y hacer un merge, por decirlo en inglés, ¿no? En español la palabra sería unirlos, ¿no? O sea, unirlos para decir todas estas formas de autor son la misma, ¿no? Eh, y entonces claro. eh, a todos ellos se les... Y además, no nada más... Estas cinco o seis formas distintas, porque a lo mejor puede ser Rosario Rogel, Rosario Rogel Salazar, Rosario Rogel Salazar de los Monteros, Rosario Margarita del Niño Jesús de... Y así, ¿no? Porque además, no, no, porque la gente tiene un montón de nombres y luego a veces uno no sabe. Entonces, muchos autores, por ejemplo, cuando aparecen en Wikipedia, uno sabe que, que José Saramago era José Saramago, pero nunca sabemos cuál es su segundo apellido, a menos que ya te vayas leyendo hacia adelante, ¿Se ¿sí me explico. Entonces... Sí. Cuando se trata de autores, de autores por ejemplo, de, de literatura, a eso se le denomina nombre de pluma, ¿no? Entonces ya tú sabes quién es el nombre de pluma y sabes que a lo mejor estás hablando de un autor que tiene ese nombre, que se le conoce con ese nombre, pero a lo mejor su nombre verdadero, con el que se casó y compra una casa y un coche es otro nombre, claro. ¿no? Pero tiene a lo mejor un seudónimo. Sí, en el caso de gente que, de los académicos, eh, yo que sé, científicos, en fin, tienen una cosa que se llama un ID de autor, que normalmente sí. es una cosa que se llama ORCID, ¿no? Eh, ORCID también lo pronuncian. Entonces, las distintas formas de autor que puede tener una persona se unen, para el caso de los académicos, en un ORCID o en un ORCID. En el caso de, los, de la gente que se dedica a las letras, se une en un nombre de pluma. No sé, me imagino que para el caso de los futbolistas o así de la gente del espectáculo, pues se conocerá como, yo qué sé, este, el Chicharito, ¿no? Que es un futbolista. <risa> sí, quién sé cuál sea su nombre, pero pues que me imagino que en Wikipedia, con el respeto, pero que me imagino que ahí aparecerá este, su, pues, no, aparecerá su nombre, así el Chicharito y luego sí, el nombre. Pero sí. a lo que yo me refiero es que es un trabajo bastante arduo, y mi pregunta era, ese trabajo de hacer la desambiguación en formas de autor, que es como... como mm -hmm profesionalmente sí. se le llama a, esa, a encontrar las distintas formas, porque no nada más, insisto, es, es ver cuáles son los distintos nombres que tiene una persona, sino diferenciarla de otras, que se pueden llamar igual, ¿no? Ajá, de sinónimos, de, de, de personas que pueden ser homónimos, o los distintos nombres que tienen personas. Decía Patricia en su, en su explicación, bueno, eh, tratar de evitar ponerle a las mujeres sus nombres con el apellido de casadas, pero hay países a donde la gente de verdad oficialmente cambia el nombre por el nombre de sí. casada O claro, hay ref... países a donde tu, tu apellido se declina, como las lenguas eslavas, se declina tu apellido de, dependiendo del, del apellido de tu padre o de tu esposo. Sí, me, me Entonces, refería creo a... que ahí hay, hay un trabajo de desambiguación y mi pregunta es, ¿ese trabajo de desambiguación lo hacen los editores de Wikipedia?, o alguien, o alguien por arriba que cura los datos o que depura los datos para revisar que este trabajo esté bien hecho. Gracias. Uh -huh, perfecto. Sí, sí. En todo caso, cuando me refería, le, le voy a dar el pase a Carlos, que quizás nos puede explicar un poco más como wikipedista con un poco más de experiencia. Pero solo para, para um, clarificar, me refería cuando... Um, cuando evitar de poner el nombre de casada, si es que acaso la, la, la mujer, por ejemplo, fue más con... ya empezó a ser conocida cuando era soltera, con un cierto apellido, y se sigue, eh, por ejemplo, no sé, las actrices, estoy poniendo un ejemplo de la cultura popular, pero muchas veces las actrices son conocidas cuando son solteras, con un cierto apellido, y luego se casan eh, y siguen ocupando su apellido de soltera, porque bueno, y hay como una especie de, también de marca al respecto, entonces... Eh, eh, tratar como de respetar con qué, cuál es el nombre que más se conoce a la persona y no hacer automáticamente el cambio al nombre de casada así que no es una decisión eh, como de la persona vamos a darle a Carlos el pase si nos puede quizás conversar un poco sobre la desambiguación de los nombres Carlos sí hola qué tal eh, eh, bueno eh, para hablar del de principio bueno el, los artículos tienen un nombre establecido y eso eh, va en una llamada convención de títulos, que es eh, generalmente el título por el cual la persona o la cosa, bueno, en este caso vamos a hablar de persona, la persona se conoce más. Por ejemplo, y, bueno ponía el ejemplo de Gabriela Mistral, que eh, bueno, su nombre eh, eh, oficial, por así decirlo, o el, el nombre de nacimiento era Lucila Godoy Alcayaga. Si uno busca Lucila Godoy en Wikipedia en español, redirige automáticamente a Gabriela Mistral, porque era como era su seudónimo y su nombre más conocido. Entonces, eh, eh, está esta política de, de nombres y también está esta política de eh, cualquier otro nombre que, que se conozca también a la persona, un poco menos conocido, menos conocido, eh, uno va en una redirección hacia el artículo principal. En este caso, en el ejemplo, Lucila Godoy iría a Gabriela Mistral. Eh, también el, el tema este de, de los datos está en este proyecto hermano que se llama Wikidata, en donde recoge todos los datos y hay un montón de identificadores eh, de repositorios digitales, de diccionarios y de enciclopedias, identificadores eh, a nivel mundial, que eh, van a un mismo espacio en el cual se puede colocar diversos nombres o, o diversos apellidos, en el caso de que la persona se conociera eh, por uno u otro. Y bueno, eh, esto, no, como, bueno, como en todo un Wikipedia en español, eh, esto no tiene eh, alguien que cura los datos y los depura, sino que son los mismos wikipedistas, los mismos que pueden... Eh, mejorar estos asuntos, si alguien cambia el nombre, si alguien es conocido por otra cosa, si alguien publica, por ejemplo, un artículo o un, o un libro con otro seudónimo, que también puede pasar, y que va redirigido a esto y que se hace en forma manual a través de, la, de las redirecciones de páginas que se pueden hacer en Wikipedia en español, pero también eh, a través de este programa que se llama, o sea, este proyecto que se llama Wikidata, que es esta base de datos que se puede hacer de manera mucho más sencilla. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente Wikidata es un, es un eh, buen aliado cuando uno quiere, como, eh, ¿cómo se puede decir? Universalizar ciertos datos, Carlos, ¿esa es como la palabra, por así decirlo? Unificar. Como unificar, ¿cierto? Como unificar sí. cierto, ciertos, ciertos datos que incluso se pueden ocupar de pasar desde una Wikipedia, desde un idioma de Wikipedia hacia otro. Quizás se podría hacer eventualmente un tema al que podríamos hablar eh, para, otro, para, para otro, otro webinar. Para otro webinar, porque es, un, es uno de los proyectos, no sé si es como, el, es como el más nuevo de, Wikim de Wikimedia en general, pero quizás uno de los sí. que tiene más potencial. El, eh. sí. Había acá también otra pregunta. Eh, aquí, a ver, eh, Valeria, ah, mira, aquí justo alguien está tratando de entrar. ¿Carla? No sé si tú lo puedes... Sí, sí. No, no. Eh, Valeria, a ver, ¿cómo sabemos cuando la vida de una persona se transforma en relevante? A mí me gusta mucho la comedia, y me encantaría que haya más artículos sobre las mujeres chilenas que se dedican a este oficio, pero tal vez no han ganado premios. O, o, ¿Cuáles son los criterios de Wikipedia para estos casos? Ah, mira, esto, bueno, esto lo conversamos un poco en el, la presentación de ayer. ¿Cuáles son los elementos que... O, con, o en qué cosas tenemos que fijarnos para, que un, para poder agregar un contenido nuevo a Wikipedia, en el fondo. Me gustaría hacer, una, como tú dices, una biografía, so, o crear un artículo sobre eh, un personaje que considero yo que es relevante, que me gustaría que estuviese en la enciclopedia. Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración, a pesar de que lo, lo, lo, o sea, lo comentamos ayer, es que eh, Wikipedia es una enciclopedia. O sea... In, a pesar de que es colaborativa y que es bastante más, eh, no sé si flexible es la palabra, pero mucho más amplia y mucho más contenido que cabe en Wikipedia y que no cabría en la salvat tradicional con la que muchos de nosotros estudiamos cuando éramos chicos, sigue teniendo criterios enciclopédicos que hay que respetar. Uno de esos criterios enciclopédicos es la relevancia. Es decir, que el contenido que yo quiero subir a la enciclopedia tiene que ser más que solo interesante, sino que, que idealmente sea relevante para mi comunidad, eh, mi, mi comunidad un poco más amplia. Eh, tiene que ser relevante y tiene que estar presentado, y que se entienda cuál es la relevancia del contenido que yo quiero subir a Wikipedia, para que eventualmente otro lector, que lo hispanoparlante en el caso de Wikipedia en español, que lo lea pueda entender, bueno, por qué este contenido está en la enciclopedia. Entonces, claro, eh, a veces un personaje, por ser Conocido o por ejercer un oficio conocido no es necesariamente suficiente para estar en Wikipedia. Veíamos el ejemplo ayer, el, el, el lunes, el ejemplo de eh, la, la, la física canadiense Donna Strickland, que eh, ganó, fue en, ganó un premio Nobel en octubre de 2018 y en mayo de 2018 alguien, alguien escribió su artículo en Wikipedia y luego lo borraron, porque consideraron que no era suficientemente importante para estar en la enciclopedia. Aunque suene como un poco brutal, bueno, habían había varias razones por las que ese artículo fue bajado, más que por la relevancia de la persona era porque el artículo estaba mal escrito. Pero además de eso, eh, efectivamente no era tan conocida, o no se, o no se pudo ex ex expresar la importancia de ese personaje hasta que ganó un premio Nobel. Entonces hay muchas cosas que de repente a las que nosotros nos gustaría escribir, que al día de hoy no son tan, eh, no ocupan quizás un rol tan importante en la sociedad, pero eso no significa que el día de mañana no lo puedan no lo hacer. Mm. Eh, una forma de repente, de como, quizás como de criterios estándar que nos ayudan a, a dilucidar esta pregunta que nos hace Valeria, es, eh, bueno, ¿quién conoce a esta persona? ¿Ha tenido alguna repercusión en mi comunidad más cercana? ¿Ha aparecido, por ejemplo, en los medios de comunicación? ¿Los medios de comunicación son un buen eh, termómetro para medir cuando un tema es eh, relativamente importante? ¿Le han hecho quizás alguna entrevista? Eh, ¿Ha escrito quizás algún libro...? ha eh, aparecido de invitada eh, o invitado en alguna actividad eh, relevante, es decir, qué es lo que se dice de esta persona, que, que no solamente pueda eh, mostrar cuál es su importancia, sino que también le ayude eventualmente a otro lector en otra parte del mundo, al hacer clic en esa referencia, a entender bueno quién es este personaje. Entonces eso nos puede ayudar quizás a veces a, a hacer como esta elección de, de biografía. Nosotros recomendamos como Wikimedia Chile que es un buen artículo, no solamente una biografía. Un buen artículo de Wikipedia que se va a salvar, o okay, que va a contribuir a que se salve el borrado, el borrado rápido, es que tiene que tener al menos entre tres y cinco eh, referencias eh, válida, válidamente medidas, válidas, eh, diferentes. Y con eso también ya nos establece más o menos un criterio, que no es infalible, eh, porque a veces también la referencia, con que sea, o sea una, una referencia por sí sola no, no, no vale, o sea, tiene que también ser idealmente una, la mejor referencia posible. Un certificado de nacimiento como escaneado y subido eh, puede complementar un artículo, pero no, es, no, no aporta mucho más contenido eh, para entender la relevancia de esa persona. No sé si me explico bien, Valeria, espero haber respondido tu, tu pregunta. No sé si alguien, si hay más... Eh, bueno, aquí Cristian nos hacía una pregunta un poco al margen, pero que podría ir que interesante también. Eh, ah, nos pregunta un poco acerca de cómo poder difundir, eh, claro, contenido, o sea, por ejemplo, si alguien está creando contenido para eh, contribuir de alguna forma a... Eh, a la, a la paridad o a denunciar ciertas cosas relacionadas con, con la violencia de género. Bueno, nosotros como Wikimedia Chile nos encargamos de difundir aquellas actividades que están dentro del de, eh, ámbito del conocimiento libre colaborativo que tenga, lo que, lo que nosotros desarrollamos los diferentes proyectos de la Fundación Wikimedia. Podemos siempre, eh, de alguna u otra forma, trabajar con usuarios nuevos y, por ejemplo, conocen ustedes a gente que esté haciendo actividades que, que promuevan eh, la visibilización de las mujeres y las diversidades de género en, en internet en general, quizás podríamos eventualmente pensar en proyectos nuevos, en difusiones, mm. y así, así que que nos escriban, que nos contacten, con a nosotros súper dispuestos a eh, pensar en cosas que podríamos hacer juntos con tal de contribuir a este tema, que como les explicamos es súper eh, importante para nosotros. Eh, Podemos aprovechar, nos quedan como unos 10 minutos, también podríamos eventualmente aprovechar de responder alguna pregunta que les haya quedado quizás de las sesiones anteriores. Eh, Recordarles que se van a subir también las sesiones a YouTube, para que las puedan ver. Exactamente, muchas gracias Carla. Sí, efectivamente, estas eh, esta sesión y las tres anteriores van a ser subidas a nuestro canal de YouTube, Wikimedia Chile, nos pueden buscar para que no solamente ustedes las puedan revisar, sino que eventualmente las puedan compartir en sus medios sociales, ¿por qué no? O enviarla a algunos amigos, amigas, que sí, les vamos a compartir, no están subidas todavía, así que les vamos a compartir el enlace probablemente, eh, a través yo creo que el, de, el fin, ¿sí? ¿como el fin de semana o por ahí? Sí, vamos a subirlas todas de una. Eh, les vamos a, vamos a compartir los enlaces a través de nuestros medios sociales, arroba wikimedia, rayita abajo, cl, lo Voy a escribir acá también. Eh, pero también eh, probablemente les podamos, quizás les enviamos esta misma información eh, a través de los correos con los que ustedes se inscribieron al webinar. Y vamos a aprovechar también de mandarles eh, una, pequeña, una pequeña encuesta, como de cuatro preguntas en realidad, <risa> para, para que ustedes nos puedan contar también qué, qué, piensan, qué pensaron acerca del webinar, qué les pareció, qué es lo que les gustó, en qué podríamos mejorar también y eventualmente qué temas quizás les gustaría escuchar en una en un próximo ciclo que podríamos hacer sobre cómo ocupar Wikipedia, pero en general también cómo adentrarse en el mundo Wikimedia, porque les hemos mostrado que hay diferentes proyectos eh, para todos los gustos, en realidad, para todos los gustos y los intereses. Wikipedia por un lado, pero está también Wikimedia Commons, que tiene que ver con imágenes, que, que, Wikidata, Wikidata, que tiene que ver con todos estos eh, elementos de los que Rosario nos, no, nos preguntaba, eh, y también las actividades de extensión que hacemos como Wikimedia Chile. Así que yo creo que ya podríamos ir cerrando, Carla, no sé si quieres decir unas sí. palabras finales. Ah, no, nada. No, muchas gracias por haber participado de esto, es nuestro primer ciclo de edición online, así que no, yo creo que fue muy fructífero, y gracias por todo su apoyo y todas las preguntas, en verdad ha sido muy entretenido este ciclo con ustedes. Ah, mira, antes de que cerremos, mira, justo nos llega una pregunta de Jaime. Jaime siempre tiene preguntas súper interesantes. Hola sí. Jaime, ¿cómo estás? Sí. Eh, Jaime siempre tiene preguntas bien interesantes. Nos pregunta, ¿tienen cómo saber cuáles son los artículos más leídos en Chile? Nosotros tenemos, sí. tenemos una herramienta que Carla quizás nos puede contar un poquito. Eh, ¿Se las podríamos compartir eventualmente también? En, Yo en la, el... la, tengo, la tengo en marcadores porque me encanta meterme a esa página. <risa> la, la, la voy a poner por el chat, Deme tres segundos. Eh, es una herramienta en verdad no creada por la gente de, de Wikimedia, es como creada por algún voluntario que sabe mucho de programación. Y uno puede encontrar varias cositas. Mira. Uno puede ver, eh, por ejemplo, ¿saben qué se nos va a compartir por pantalla? A ver. Ah, aquí vamos a, vamos a prestar nuestro... A ver, tenedme tres segundos. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. Acá está, por ejemplo. Eh, ya. Voy a cerrar un poquito unas cositas que el chat también. Y ahí está. Eh, por ejemplo, análisis de vistas por idiomas. ¿ya? Este, hay varias cosas. Si uno empieza por el de visitas, uno puede ver eh, la, comp la comparación de, la, como de las distintas páginas de Wikipedia. Eh, en distintos periodos de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo eh, ya, la pandemia <risa> veamos solamente como pandemia de enfermedad por coronavirus estas son todas las vistas, ¿ya? Son todas las vistas que, que la gente obviamente ve en diferentes... Claro, son pechas? todas las veces que claro. se ha abierto el artículo Claro, son todas las veces que se ha abierto el artículo y si nos empezamos como a mover por estas cositas cada pestaña tiene algo diferente. ¿Ah? Este es solamente como las páginas vistas, pero por todos los idiomas. Y este es el que estaban preguntando específicamente. Eh, no me entero. Este. Está demorando un poquito mi internet, pero acá vamos. Acá. Ya se está cargando. Espera un poco, espera un poquito. Aquí vamos a ver las visitas vistas, o sea, pero las eh, vale, más que... vistas del territorio chileno. Ya, acá está. Eh... no me equivoqué. ¿Dónde está? Nunca encuentro esta cosa. Oh, estoy este que no se carga. Ya, acá está. Por ejemplo, en este en inglés, pero yo quiero el de español. En Chile no se puede ver específicamente lo, las más vistas en Chile porque se ve por proyecto, ¿ya? Y el proyecto de Wikipedia en español abarca todo lo que sea el habla hispana, entonces no se puede separar específicamente por Chile, Argentina, todo eso. Pero en el habla hispana, por ejemplo, en el mes de abril, lo que más se vio fue la pandemia de enfermedad por coronavirus, no sé qué. Y acá al lado, no sé si puedo cerrar, a ver un poquito esto. Acá. Acá se ven las visitas. Entonces tenemos todo, y las ediciones que se hicieron en abril. Entonces podemos ver todo esto, y con esta misma herramienta. Y bueno, si quieren hacer gráficos, todo, esta página deja verlo. Y bueno, es muy entretenida, en verdad. Y eventualmente se puede buscar, porque sabemos que hay un artículo que se llama Pandemia de Enfermedad por Coronavirus en Chile. ¿Estará sí. presente quizás entre las, eh, en entre Chile, las páginas más vistas, quizás? A ver... Eh, Pandemia por. No, no. pandemia de enfermedad. Enfermedad. Enfermedad por coronavirus en Chile se llama. Virus. ¿En Chile? Porque no. ¿A por qué? Acá está. Aquí está, abajo. Está. Bueno, es la última pero claro, se pueden ver todas las visitas que tuvo, por lo menos en abril. Yo igual lo puedo poner acá, por ejemplo, eh, desde el momento en que se creó, porque sabemos más o menos cuándo se creó este artículo. Es como el, como el artículo del estallido social, sabemos que se creó cercano al 18 de octubre, entonces podemos como poner una, una próxima en ese sentido. Eh, entonces, claro, en abril tenemos todo esto. A ver si queremos ponerlo como... Pongámoslo anual, si al final igual hemos estado en 2020... <ríe> Entonces uh -huh. todo esto. a ver ah, me, pero me sale 2019 ya bueno, acá se va a cargar harto, así que yo creo que por la hora mejor se, les comparto el enlace para que se dediquen a, a, a jugar un rato, es súper súper interesante quizá eventualmente podríamos hacer algún webinar donde eh, veamos cómo funciona esta herramienta sabemos que para los periodistas por ejemplo puede ser súper interesante eventualmente ver la evolución y eh, qué es lo que la gente está buscando, y tratar de cruzarlo quizás con ciertos eventos, con ciertas fechas, eh, sobre todo en, en lo que estamos pasando en este momento como de la, la epidemia de enfermedad, sabemos que hay ciertos hitos bueno. relevantes dentro como en la línea de tiempo y eventualmente se podrían cruzar esos hitos con, con lo que la gente también busca en, en Wikipedia. Claro. En por ejemplo el, el de pandemia. Cuando, cuando la, la OMS dijo que el coronavirus era pandemia, se ve efectivamente que hay un pic justo en ese día. En ese día, hay, el, el artículo de pandemia sube muchísimo las visitas. Y se puede correlacionar efectivamente con el día que la OMS le puso que era pandemia. Sí, nosotros tenemos varios ejemplos. También sucedió cuando con el artículo relacionado con el espectro autista. También. Eh, o, síndrome, no, eh, o síndrome de Aspreyer. Eh, El de cuando, con la... Cuando se comentó que... Eh, ¿Cómo se llama la niña Greta Thunberg? Greta Thunberg. Thunberg. Ella eh, pertenece, o sea, es espectro autista. Un artículo que tenía 2.500 visitas diarias pasó a tener 25.000 visitas diarias eh, ese día, <ríe> a partir de ese día, eh, cuando, cuando se, se comentó eso en las noticias. Entonces, claro, es súper, es súper interesante. Vamos a ir cerrando entonces en honor a la hora. Muchísimas gracias nuevamente a todos, los que, a todos y a todas que participaron de este primer ciclo de webinar Me quedo en casa y edito Wikipedia. Esperamos que las herramientas y, los, y la, la, los temas que hemos conversado durante estas cuatro sesiones les ayuden a conocer más de Wikipedia, introducirse, ocupar este tiempo en el que vamos a estar nuevamente confinados. Eh, aprovechamos de mandarle a todos un mucho ánimo, eh, sobre todo los que están en la región metropolitana, porque sabemos que vamos a tener que estar guardaditos por dos semanas más. Así que le aprovechamos de mandar mucho ánimo, por favor, cuídense, quédense en su casa si pueden. Y editen Wikipedia, cualquier duda que tengan nos escriben. Y Carla, eh, tú vas con, te volveremos a ver en el club de edición. Eh, sí. el próximo martes, ¿cierto? Sí, próximo martes. Vale, Volvemos nos... con los club de edición. Exactamente, para quien tenga alguna duda práctica, que se quiera lanzar este fin de semana a editar en Wikipedia, puede escribirnos y participar de los clubes de edición. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y vamos a subir toda la información al canal de YouTube, así que esperamos verlos nuevamente. Que estén muy bien. Chao. Chao a todos, chao, muchas gracias por venir.